Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Espero que estén bien en sus casas. Les habla el profe David. Voy a tratar de hablar un poco más fluido porque en los últimos videos me estaban retando porque quedo muy entrecortado y me dicen que abro mucho los ojos. Entonces voy a tratar de hablar digamos como menos tenso. ¿Bien? ¿Se acuerdan en el video anterior el de que les mostré y les hablé de Caloy? Que, que, que estuvimos haciendo el dibujo de Clemente, ¿se acuerdan? Yo hice este, la propia creación de Clemente, mi propia reversión, ahí lo ven, es bueno, eh, y se acuerdan el último video, cómo, con qué lo estuvimos, eh, con qué finalizó, ¿se acuerdan qué personaje tenía atrás? ¿Sí? Bueno. Es el de Minecraft, ¿se acuerdan? Steve, bien, bueno, hoy lo que vamos a hacer, miren, yo hice mi Steve acá, ¡Cling! vamos a aprender a cómo hacer Steve de Minecraft, ¿sí? pero después de eso, bueno, primero vamos a ver cómo se hace Steve de Minecraft. ¿Y lo vieron? ¿Les gustó? Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer con el Steve de Minecraft. Steve de Minecraft. Más clemente. Nuestra propia reversión de Steve y Minecraft. Entonces, algo así tendría que quedar. Ese es mi Clemente, versión Minecraft. ¿Cómo lo hice? Bueno, acompáñenme. Uh -huh. Y bueno chicos y chicas, ¿les gustó? No se olviden darle al botón que de me gusta si les gustó el video. Y si no les gustó, cuéntenme eh, en los comentarios por qué y díganme ideas. Ideas de que quieren ver en los próximos videos. ¿sí? Me lo comentan en el comentario, así de esa manera mostramos cosas que les gusten a ustedes. ¿Sí? Bueno, saludos, los vemos hasta el próximo video, hasta luego. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Les habla el profe David. Ahí va, ahí va. Hola chicos, ¿cómo les va? Les habla el profe David. Eh. con pausa con el el rec el botón rojo